Hola, hoy te traigo algo súper súper sencillo de estas recetas que me encantan que son de aprovechamiento. Mira, hace ratito pelamos una piña. Acércate. Hace ratito pelamos una piña y con los centros estos que escaldan mucho, los echamos en agua. Le echamos también un, uno de estos de, uh, de piloncillo, otro, otro igual. Mira, aquí venen así los piloncillos. Panela, como le dicen en Veracruz Panocha, le dicen en algunos lugares Ahí está, ¿ves? Entonces le voy a echar otro de estos Y como no solamente se hace de piña Este manguito que ya está un poquito, poquito pasado <coughs> Si no te lo quieres comer Ahorita vamos a ver cómo está Pero si no te quieres comer Por lo menos esto se lo puedes echar ¿Por qué? Porque lo que se necesita aquí Es que fermente y esto la piña es buenísima, el mango también mientras más azúcar pues más fermenta y esto es algo súper nutritivo, algo más o menos del estilo de esto, esto que tenemos aquí es kombucha, la kombucha se hace con, con té, con té verde y este hongo, uy ahora con las manos mojadas no puedo, mira este hongo que se llama Scoby, Scoby, que tiene tipo como de. No sé <ríe> el nombre, pero este es un hongo, ¿ves? Ese hongo. Y ahí, no sé si te. Acércate para que se vea cómo está fermentando. Mira. ¿Ves las burbujitas? Eso quiere decir que está bien fermentado. Entonces, se pone el té verde allí y se deja fermentando, el hongo es el que hace el, la, el fermento, aquí esto empieza a fermentar por todas las bacterias que naturalmente provocan la descomposición de la fruta, así que esto digamos que pasado mañana ya lo tendremos listo, ves le puse, ya le había puesto uno de estos, un piloncillo de estos, ahora le puse otro, le voy a echar otro poquito de agua Y ahora que está haciendo un montón de calor, esto va a fermentar rapidísimo. Yo creo que mañana o pasado mañana, dependiendo de cómo esté, te vuelvo a grabar a ver si ya está, si ya está listo. No queremos que se nos haga vinagre. Simplemente queremos que tenga un saborcito a, a fermento, a fermentado. Si alguna vez lo has probado, sabrás a qué me refiero. Y si no, pues que tenga un saborcito, un saborcito agrio. Y ya con eso es que está listo. Y bueno, nos vemos mañana a ver cómo sigue y si no, pasado mañana. Está listo el tepache. Mira, acércate. ¿Ves cómo burbujea? Eso quiere decir que está en plena fermentación. Los pedazos de piña, de cáscara de piña, de mango. Todas esas cosas que normalmente tirarías, las puedes utilizar para hacerte un tepachito. Tepache. Tepache viene del Nahuatl, de, pa, de Patli, de Patli. Tepatli, de que quiere decir bebida de maíz, porque originalmente se hacía con maíz. Luego, eh, cuando llegaron los españoles, pues lo empezaron a, a hacer con, con, con cualquier otra fruta, con cáscaras de fruta, porque fermentan rapidísimo con el calor de México. Y eh, bueno, ¿qué beneficios tiene el tepache? Pues es, entre muchas otras cosas, tiene vitamina B. Tiene vitamina C, es anticancerígeno, es súper, súper digestivo, regenera la flora intestinal, o sea, una maravilla. Y por si fuera poco, es delicioso y súper refrescante. Ahora que estamos aquí con un poquito de calor, mira, lo voy a... Ah, tengo aquí preparado un vasito con hielos, tengo aquí mi tepache y vamos a servirlo. Además, una cosa importante, a los niños les encanta, ¿eh? no te creas que no. Huele a vinagradito, si lo dejas más tiempo, ah, por cierto, lo dejamos en total, fueron 48 horas, 48 horitas estuvo este eh, reposando con los trozos de eh, piloncillo, panela en otros, en otros lugares, le dicen panela, aquí le dicen panela en España, y eh, panocha en algunos lugares de, de México, y el nombre ya sabrán por qué, los que saben de qué se trata entenderán. Así que saludcita. Y bueno, mira, ya nada más lo único que hice fue colarlo, ponerlo en varios, en varios toppers, en varios recipientes. Eh, esto es lo que quedó. Ahorita me lo sirvo en un vasito. Y esto lo tapas muy bien, lo dejas enfriar, lo metes en el refri por unas horitas y tienes una bebida ultra refrescante. Deliciosa y nutritiva. Así que bueno, no te lo pierdas, está bien fácil. Y como sabes que aquí nos gusta reciclar, reutilizar, aprovechar al máximo todos los ingredientes. Lo que hice fue que corté los trozos de piña, le quité las cáscaras de mango, las que ya estaban casi desechas. Y los centros de la piña, si te fijas, los rebané muy delgaditos para volverlos a utilizar. Le puse más piloncillo, ese cacho que viste, como es ahora la mitad de agua, solo le puse eso y lo voy a dejar aquí a la intemperie otro buen rato para ver qué tal. Y nos vemos la próxima. Si te gusta, danos like, comparte, suscríbete aquí abajito en el botón y busca, mira por ahí, busca alguno de nuestros videitos que vamos a poner.